Bienvenidos a TED Sam 2014 La consigna Ideas que vale la pena difundir Es necesario envasar a la pasta dental en una caja de cartón para garantizar su seguridad y su calidad? José Ingeniero dijo hace más de 100 años nadie piensa donde todos lucran. Por sobre todo, no tenerle miedo al fracaso. 200 gramos de galletitas envasados en celofán dispuestos en una bandejita de polipropileno encerrada en una caja de cartón revestida de papel e ilustración. ¿Es necesario tanto envase? No es. Un final, el fracaso es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo pero con más experiencia. Gano un 20% menos porque trabajo un día menos, pero dejo espacio para que el que no tiene trabajo empiece a trabajar. En Argentina por cada persona que muere en un hecho delictivo, mueren cuatro en un hecho vial. Matías en su casa no tenía agua. Entonces, para llegar a tiempo, él se levantaba dos horas antes, iba con un balde a buscar agua a la de un vecino, se bañaba, se vestía y 15 minutos antes estaba para comenzar el taller. En el fondo, lo que yo quiero decirles no dejemos de tener un sueño. No dejemos de tener. Teatro adentro era una puerta que se abría en un lugar donde todas las puertas tienen candado. Si eso no es experiencia laboral, si eso no es ganas de progresar, que bueno que alguien me diga dónde está. Cuando vos te pegás un palo con alcohol al volante, tus viejos que no están con vos, pero están en tu casa, se mueren con vos. Ofrecimos un videojuego de deportes, un clásico videojuego de deportes. Pero de a poco comenzamos a ver que la actitud comenzó a cambiar. Y le dije al chofer, hasta el borda por favor. Inmediatamente se levantó una pasajera y se fue a sentar al último asiento del colectivo. Eso es de me nació. La participación estudiantil es una manera de, de alentar a otros y promover a, a hacer universidad. Los invitamos a los que no son parte a formar parte y a sentirse parte de esta comunidad de UNSAM.